y la, la máquina hace como que sea 3D, que se pueda ver y como que sea realidad. De película. Claro, para poder tocarlo, para poder conocerlo. Es como que lo ves y entonces porque se enfoca esa imagen y lo que querer hacer y hace o sea, esa máquina y entonces te lo hace realidad. Como se realidad. Claro, te lo hace realidad. Eso es. Magnífico. Un sueño hecho realidad porque, bueno, a principio de año lo habíamos puesto como un objetivo pero todas decíamos, no se va a dar, no se va a dar. Nos parecía muy lejano eh, y bueno, que siento una super maker. <risa> <risa> Acá está mi primera creación, una mosca. Con el grupo de la escuela, mis compañeras decíamos, ¿qué otra cosa necesitarían los chicos? Y dijimos, bueno, insectos, una mosca. ¿Cómo es una mosca? Aquí está. Feliz porque fue lo primero que aprendí.